¿Cómo están? Gracias por venir. Gracias por acompañarnos ahora desde donde sea que ustedes vienen. Hola, David. Hola, Hola Lorena. Es un gusto verte. Un gusto que esté con nosotros ahora. Um, como, como ya saben, mi nombre es la doctora Lorena Medina Luna y soy una especialista de educación en el Centro Nacional de Investigación Atmosférica, que se conoce como NCAR. Está localizada en Boulder, Colorado pero ahora venimos desde nuestros propios hogares para su casa. Um, NCAR es una organización dedicada al estudio de la atmósfera, de las, del sistema de la Tierra y del Sol. Y estamos muy emocionados que puedan acompañarnos esta mañana para platicar con el señor David Rusi. Y él es el traductor técnico del programa de Comet en UCAR. And if you're joining us today and speak English, thank you for joining us. My name is Lorena Medina Luna and I work at the National Center for Atmospheric Research. This event will be taking place in Spanish, um, but we do have a similar event that we just had that's available on the NCAR Explorer Series that talks about these comet lessons that you can definitely check out. It's archived on our Explorer Series website. Um, and we look forward to seeing you at a, another event if you um, want to stick around definitely check it out um, eh, durante este evento podrán participar por medio de la plataforma de Slido. entonces um, si bajan la página para si mueven la página para abajo pueden ingresar a la plataforma de Slido y pueden participar en los las encuestas que tenemos tenemos una nube de palabras ahorita que pueden um, incluir para preguntarles qué es lo que piensa, qué es lo que te viene a la mente cuando piensas de la palabra de traducción, traducción de idiomas. Entonces, um, también nos pueden preguntar o le pueden preguntar al señor David Rusi sus preguntas se si ingresan con la plataforma de Slido y es gratis. Um, y luego, al final del evento, si nos dan, uh, si pueden responder a nuestra encuesta para saber qué es lo que les gustó o cómo podemos mejorar este evento, nos, les agradecemos mucho. Entonces, para comenzar este evento, um, vamos a ir con el señor David Russi y, y luego después podemos chequear la nube de, de palabras que, que, que mete la gente. Pero um, David, gracias por estar con nosotros ahora. Um, ¿Nos puedes decir un poquito sobre, sobre usted? ¿Quién es usted y cómo um, llegó a ser traductor aquí en UCAR? Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Lorena, y, y muchas gracias a, a todos ustedes que han decidido participar en esta presentación sobre Comet. Um, yo nací en Nueva York, uh, pero fui trasplantado en Italia a, a muy tierna edad. Um, cuando regresé a los Estados Unidos tenía 15 años y tuve que aprender inglés, uh, aculturarme, conocí mi nueva familia americana. Uh, cuando finalmente fui a la universidad, eh, aunque me interesaba mucho las ciencias, decidí estudiar uh, idiomas y literatura. Uh, hice la licenciatura en uh, español y geografía. Uh, luego um, hice el, um, el, la maestría en literatura latinoamericana. Y estaba trabajando en la tesis cuando descubrí la pasión por la traducción. Uh, y cambié de carrera. Este, esto sucedió por los años 1990, eh, justo en el momento cuando las computadoras estaban empezando a cambiar nuestras vidas. Um, de hecho, mi primera especialización fue traducción de software. Um, trabajé de forma independiente eh, hasta que Comet me contrató para traducir sus materiales al español. Y... De ese modo logré la combinación perfecta para mí, que es la traducción de materiales científicos. Entonces, ¿quiere decir que el español no es su primer idioma? No, es, no, el... es mi tercer idioma. Uh, lo que pasa es que uh, es también un idioma muy dominante, porque llevo 30 años trabajando casi exclusivamente entre inglés y español, además de la mucha lectura que he hecho en, en español. Entonces, el inglés, el español y italiano es lo el que italiano. habla usted. Sí. Qué bien. Y, en y un poco de francés también, pero muy poco. Está bien. Um, y el programa de CAME, ¿nos puede decir qué es el programa de CAME y qué es lo que podemos encontrar en bueno, las lecciones y los cursos? Bueno, CAME empezó eh, para apoyar el, pro, el proyecto de modernización del Servicio Nacional de Meteorología de los Estados Unidos, que necesitaba distribuir materiales en todo el país de manera uniforme y rápida. Al comienzo, eh, las primeras lecciones de Comet se distribuían en discos láser que tenían de este tamaño. Luego llegaron los CDs y los DVDs. Pero lo que realmente permitió eh, distribuir ampliamente nuestros materiales fue eh, el Internet y la creación de la página METED, uh, que por cierto eh, quiere decir Educación en Meteorología. Um, <coughs> Eh, y ahora tenemos un público de, bueno, tenemos como medio millón de usuarios registrados en el sitio, y yo calculo que unos 50 o 60 mil uh, de países de habla hispana. Qué bien. Y nos puede decir qué tipo de cursos um, de ciencia es que se puede encontrar. Nos dijo que, que viene de gente que quiere tener estos cursos, pero ¿qué tipo de cursos um, va a encontrar uno si ingresa a la página de MedEd? Comet, Comet tiene materiales de, sobre una gran variedad de temas, meteorología, hidrología, oceanografía, volcanes. Um, típicamente, eh, alguna agencia o alguna organización nos contrata para crear uh, materiales de una lección o, o cierto tipo de material para su personal o para el público en general. Um, y Comet siempre insiste en que los materiales deben... A poderse distribuir libremente con tal de que no sea para fines de lucro de modo que los usuarios pueden acceder libremente a ellos, pero además reutilizarlos para sus propias presentaciones o, o para enseñar um, de modo que hay muchísimo material si quieres te puedo mostrar el sitio así te, te haces una idea de, de cómo, cómo verlos Sí, por favor, si nos enseña cómo se mira cuando ingresa a la página y todo eso bueno, vamos a ver. Este, voy a abrir. ¿Puedes ver? Sí, aquí vemos la página de METED. Muy bien. Esta, esta eh, es la página principal de METED en, en, en inglés. Como ven, contiene información general y además tiene este carrusel con las últimas 10 uh, lecciones que se publicaron uh, en inglés. Pero el sitio está disponible también en español. Podemos usar este botón para cambiar la página. Y como ven, presenta toda la misma información, pero ahora en, en español. Uh, el carrusel ha cambiado y ahora muestra las últimas 10 lecciones que se publicaron en inglés. Esta es la portada del sitio, eh, pero la verdadera página principal es esta, la de educación y formación. Si abrimos la página, ahora eh, tenemos un listado de lecciones en español. Uh, como pueden ver aquí, uh, hay 195, uh, 195 lecciones disponibles en español eh, en este momento. La, la, el listado... Se puede organizar de varias maneras, por ejemplo, por área temática, como clima, eh, meteorología de incendios, eh, meteorología, meteorología invernal, para mencionar solo algunos de ellos. Uh, también es posible eh, organizarlas por fecha de publicación, uh, por fecha de actualización y también por nivel de dificultad, que va de fácil a difícil, sobre una escala de 0 a 4. Uh, yo diría que la mayoría de nuestros materiales son de nivel universitario o profesional la página también permite uh, buscar por palabras clave por ejemplo si escribo niebla eh, el listado cambia y solo me muestra las lecciones que están disponibles que, que contienen esa esa palabra en el título um, otra cosa eh, es que eh, todas las lecciones muestran los idiomas en los que están disponibles. Esta, por ejemplo, está disponible en inglés, francés y español. Uh, el listado también se puede um, cambiar para mostrar solo las lecciones en un determinado idioma. Me parece recordar que había una pregunta sobre esto. Sí, tenemos una encuesta. Es un poll que pregunta? ¿En qué idiomas están disponibles las lecciones de Comet? Entonces le pregunto a Dan: ¿nos podrías mostrar um, el poll que dice en qué languages are Comet lessons available? Vamos a ver qué es lo que nos dicen los videntes. Sé que están en inglés y en español, en francés, en chino, en alemán. Y vamos a ver si hay más gente que, que ingresa a sus respuestas, pero. Bueno, digamos, ¿están disponibles en todas esas o en solo algunas eh, de esas que ha, ha mencionado? De hecho, eh, todas esas respuestas son correctas. Eh, el listado incluye chino, inglés, francés, alemán, griego, solo hay una. Ah. Indonesio, también solo hay una, y estas fueron el resultado de trabajo de voluntarios que tradujeron una lección en particular porque les interesaba o lo necesitaban. Um, bueno, eh, la otra, voy a seguir mostrándoles, eh, además de las lecciones y cursos, eh, de las lecciones digo, también tenemos cursos que son eh, grupos de lecciones que hemos organizado en torno a un tema en particular. Este, este curso, por ejemplo, se ofrece en tres idiomas y uh, contiene uh, una serie de, um, de lecciones que se deben estudiar para uh, obtener un certificado para el curso entero. Ahora, um, si queremos estudiar una lección, um, hay una sola cosa que hay que hacer para poder acceder a las uh, las um, um, lecciones de Comet. Y eso es inscribirse en el sitio. Uh, si todavía no tiene una, una cuenta en el sitio, puede usar el botón inscríbase para abrir el formulario uh, de inscripción, que es muy sencillo. Solo requiere um, corre, eh, correo electrónico, nombre de usuario, uh, una contraseña, su lugar, afiliación principal. Uh, yo recomiendo introducir también nombre, y apellidos porque es la única manera eh, de que salgan impresos en los certificados um, que, que, que se pueden obtener una vez estudiada uh, la lección um, si si abrimos uh, si abrimos una de las lecciones elegí esta porque se publicó uh, solo hace unos cuantos días y forma parte de una serie de 10 lecciones que conforman un curso sobre los instrumentos, um, sobre instrumentos meteorológicos. Uh, esto, uh, ahora vemos la descripción completa de la lección uh, con objetivos académicos, la galería de imágenes y otra información. Como yo tengo una cuenta, puedo usar este botón, iniciar sesión, y aquí estamos. Esta es la, la, la portada de una típica lección. Uh, comienza aquí. Y lo primero que nos, se nos ofrece es la posibilidad de hacer la preevaluación Ahora, la pre es uh, un, un examen uh, y parecido pero distinto uh, a la prueba final de la lección uh, que nos permite... Eh, Después, evaluar la diferencia entre los resultados obtenidos en, uh, um, al, al, uh, antes y después de estudiar el material. Uh, perdón un momento. Vamos a abrir la lección. Y esto es, uh, esta es la típica vista de una lección. Uh, el menú en la izquierda permite navegar um, a través de las páginas y las secciones. Este, esta serie de opciones es común a todas nuestras lecciones. A veces aparece aquí arriba, pero las opciones son las mismas. Esta lección en particular incluye un glosario de términos que se usan para todas las lecciones de esta serie sobre términos de, de, de instrumental meteorológico, y los términos están enlazados... ...con el glosario, de modo que eh, al, al abrir uno de los enlaces abre la, el glosario mismo. Uh, la lección contiene muchísimo material gráfico que siempre está traducido, eh, completamente traducido... ...y preguntas uh, interactivas uh, con respuestas uh, explicativas que además en muchos casos contienen información adicional... Um, que, que amplía sobre el, el material que se está presentando. Um, vamos a abrir justo otra página. Como pueden ver, esta lección en particular requiere cierto conocimiento de matemática y física, pero no todas las lecciones sí. Hay secciones en particular que presentan material más avanzado y otras que contienen material más accesible. Uh, les voy a mostrar una cosa más en esta, en esta lección. Uh, muchas, <coughs> mucho de nuestro material gráfico um, es uh, visualmente muy atractivo, muestra en detalle los instrumentos. En este caso, uh, hay un video, lo voy a apagar. Uh, este video muestra una plataforma de estabilización de radiómetros. Um, la, la narración es en inglés. Uh, pero yo incluí la traducción en este panel que se puede abrir debajo de la, de la, uh, de la animación. Uh, todas las lecciones contienen lo que llamamos una galería multimedia que contiene uh, todas las imágenes y animaciones que se presentan en la lección y se pueden descargar muy fácilmente, imprimir y reutilizar. Uh, por ejemplo, um, aquí tienen una... Una animación que muestra el funcionamiento de un aparato que um, eh, protege el sensor de la luz solar directa. Uh, este es el trabajo de nuestro experto en, en uh, material gráfico que trabaja siempre para crear nuevos materiales. Este, una vez terminada la lección, uh, podemos, uh, sí, aquí está. podemos um, hacer la prueba de la lección. Uh, si, como pueden ver, la prueba es muy similar a la pre-evaluación que les mostré antes. Una serie de preguntas son distintas, pero contienen los mismos conceptos. Si aprobamos la lección, este candado se desbloquea y se um, abre acceso al certificado final de finalización de la, de la lección. Uh, también, es posible suscribirse a estas preguntas de refuerzo, que son una serie de preguntas que te van llegando por correo electrónico uh, unos cuantos días o, o incluso semanas después para reforzar los conceptos que uh, has estudiado en, en el curso de la lección. Está bien. Y usted sigue mencionando los certificados. Um, ¿Cómo es que los certificados... Um valen para las clases que uno está tomando en la universidad o para para su trabajo o cómo es que que se navega para para eso bueno los certificados comet no no da ningún tipo de título ni acreditación en particular eh, los um, los certificados de, de comet eh, se pueden usar de varias maneras primero te voy a mostrar eh, desde la página de la lección este botón permite añadir la lección a una lista, que luego se puede ver con este otro botón, o también a través de esta pestaña, su meter Ahora, eh, la, la pestaña es esencialmente un expediente de tu trabajo en meter y muestra las lecciones que has estudiado, el resultado y otro, otra información. Cuando se desbloquea el certificado, se puede abrir, y como dije antes, si, um, si el usuario ha introducido su nombre en, um, en la página de inscripción, puede, ver, uh, puede imprimirlo con el nombre del certificado. Como dije, los certificados no, tienen, uh, no, no, no otorgan ningún título en particular, pero sí se pueden usar como parte de un curso de estudio, digamos, universitario. Uh, el profesor te asigna la, le la lección y este es el comprobante de que la has estudiado y has aprobado la prueba. O también en un entorno profesional eh, pueden servir para satisfacer requisitos de, de, de formación continua eh, dentro del ámbito eh, laboral en el que al que pertenece la persona. Pues qué bien. ¿Y estos, um, estos cursos varían en cuánto tiempo duran para, para completar? Son todos distintos. El, la, la, el listado de la lección tiene una indicación del tiempo de estudio. Normalmente una una dos horas. Dos horas sería una lección muy larga. Esta es particularmente larga. Pero como ves, puedes ver, eh, las hay de una hora, hora y cuarto. Depende de cada lección. Pues muchas gracias por darnos esa caminada entre la página de MedEd. Se ve que es um, relativamente fácil para, para ingresar y para poder hacer sus cursos, um, para ingresar a los cursos también. Sí, es, es muy sencillo de usar. Uh, otra cosa que no dije es que um, después de estudiar una lección eh, se puede también dejar una calificación um, con estrellas de 1 a 5. Y también... Um, como se ve en, en esta página, eh, se pueden escribir reseñas eh, con opiniones, uh, sugerencias uh, y otro, otros comentarios. Todos los comentarios de ustedes son siempre bienvenidos. Tratamos de leerlos todos y también de aplicar las, las lecciones aprendidas. Así que. Qué bien. Y um, ahora le quería preguntar: está usted haciendo muchas traducciones, pero ¿cuál es? es la obra literaria más traducida en la historia creo que tenemos una encuesta que le uh, preguntamos a los uh, a nuestros videntes. dan can you put up the question of um what is the historically most translated document yep dice mucha gente que es la biblia el principito the little prince Pinocchio, guerra y paz um, entonces cuál cuál es la cuál es la que es más traducida la respuesta es la que los cinco las cinco personas eligieron la, la Biblia es sin duda la más la obra más traducida y más publicada en el mundo uh, el principito también es es sin, sin considerar la Biblia es sino la primera la segunda uh, veo que nadie eligió Pinocho y Pinocho de hecho es uh, en muchos sitios se considera la la, la obra no digamos fuera de la Biblia más publicada. Uh, Pinocho ha, ha sido traducida en muchísimos idiomas y por supuesto Disney ha, ha hecho su propia versión que se ha traducido a muchos idiomas. O sea que es una, es una cadena, ¿verdad? <ríe> sí. Y si sí tenemos um, algunas preguntas de nuestros videntes, Dan, ¿can we ver las preguntas? Y Reina pregunta una. Hay algunas que, que van en esta línea de, de, la, de la de traducción. Vamos a ver. Um, great, okay. Um, reina pregunta ¿qué, de, qué es la diferencia qué hay qué de diferencia hay entre traducción e interpretación. Bueno, esta es una muy buena pregunta. Este, aunque en el uh, Digamos, al hablar normalmente la gente eh, considera que traducción es toda una cosa. En realidad, eh, la traducción se refiere específicamente a lo que hago yo, que es traducir la palabra escrita. Uh, la interpretación es el término que usamos para diferenciar esa actividad de la traducción de la palabra oral, o sea, comunicar lo que una persona está diciendo. Por ejemplo, como ocurre en, uh, en, la, en la ONU, por ejemplo, cuando se discuten uh, uh, temas uh, de interés mundial y hay un, un conjunto de traductores que interpretan, digo, intérpretes, que interpretan para los distintos uh, dignitarios. Muchas gracias vamos a tomar otra pregunta de la audiencia. Dan, can we see what, um, Brian said? Y nos pregunta, um, Brian, ¿cuánto tiempo y esfuerzo se, ne se necesita para realizar una traducción? <risa> bueno, varía? Es, esta es muy buena pregunta. La respuesta que varía muchísimo uh, según la lección, el tema, la dificultad del material y la disponibilidad de materiales de referencia. Uh, pero, por lo general, uh, yo puedo decir que una lección de una hora probablemente me ocupa eh, activamente durante semana y media, dos semanas. Uh, por supuesto que eh, no estoy simplemente traduciendo las palabras del texto, uh, estoy traduciendo también uh, todas las imágenes, las animaciones, uh, los materiales, que apoyan la lección, por ejemplo, el glosario que les acabamos de mostrar en, en esa lección. Um, o sea que es un trabajo que engloba eh, muchísimos aspectos. Por ejemplo, eh, cuando hay una referencia a, a, un, a un, una publicación de otra organización, yo intento encontrar eh, la versión ya traducida de ese material. Esto ocurre, por ejemplo, con... En referencias a títulos publicados por la Organización Meteorológica Mundial, muchos de los cuales existen en español, y es simplemente cuestión de identificarlos y enlazarlos correctamente. Muchas gracias. Y ya llegamos casi a las diez y media, pero creo que voy a preguntarle dos preguntas. La primera es: um, eh, Usted mencionó uh, un glosario que está disponible a la gente. Pero um, nos puede decir, ¿este glosario también tiene que uno estar ingresado a Comet, a la página, para usarlo? Sí. Eh, bueno, el glosario eh, existe en un, una eh, lección de Comet que se llama eh, Translation Resource Center. Desgraciadamente solo está disponible en inglés en la página en sí, pero es posible llegar directamente a ella. Te la puedo mostrar muy rápidamente, pero. Eh, eh, vamos a ver. Perdón, me perdí. Ahí está, okay. Este, Te la puedo mostrar muy rápidamente. Eh, y, y nos puede um, compartir su página para ver también. Que es lo... oh, ahí va. Ahí está. Ahí vamos, gracias. Un poco lento a veces, pero ahí estoy. Um, esta es la página del Translation Resource Center. Si buscan, si buscan esto en internet, Comet uh, Translation Resource Center, eh, van a encontrar una página que tiene este icono y uh, con uh, la contraseña de, de, de Method pueden acceder a esta página. Que simplemente es un listado de materiales uh, que fueron, uh, nosotros creamos esto en, colabor en colaboración con la uh, Organización Meteorológica Mundial. Y la guía para la gestión de proyectos de traducción eh, es, uh, está disponible en tres idiomas, inglés, español y francés, uh, y presenta una serie de temas relacionados con la gestión de un proyecto de traducción desde la perspectiva de alguien que nunca lo ha hecho. Entonces, contiene toda una serie de, de información sobre el proceso, eh, cómo armar un equipo, eh, los problemas que pueden surgir, eh, cosas a tener presentes. Um, para preparar a alguien a, um, a organizar un proyecto de traducción. La página también incluye una sección de glosarios, y uh, este es el glosario de Comet, uh, que es esencialmente mi glosario de trabajo. Uh, yo actualizo uh, este, este archivo un par de veces al año y trato de mantenerlo al día. Y luego la página contiene otra información sobre... En distintos aspectos relacionados con con la traducción está bien porque yo conozco mucho de la ciencia pero está en inglés entonces para mí personalmente estos estos um, me va a ayudar mucho porque puedo ver qué es qué son las palabras que normalmente se usan y qué es la, la palabra que debería de estar usando yo claro um, y a veces, mucho... a veces hay que tener presente que hay más de una manera de decir las cosas también ¿no? este... Sí, también. Diferente claro. cultura, diferente región, diferente español. Claro. Y ahora ya, ya estamos llegando a las diez y media, que es la hora de, de terminar. Pero quería preguntar si nos puede decir um, qué es lo que usted le, le diría a alguien que está interesado en ser traductor um, de ciencia de, eh, como, como usted. ¿Qué es lo que, que le recomendaría o que, qué le diría? Bueno, yo diría que uh, en mi caso en particular, el hecho de haber estudiado varios idiomas y mucha literatura eh, fueron fundamentales. Yo, lo más importante es saber escribir bien. Uh, la otra cosa es eh, tener interés en ciencias y cierta formación. Yo estudié muchos cursos en distintos temas de ciencias, por ejemplo. Uh, hoy en día uh, es posible encontrar en muchos lugares programas de, de estudios para traductor que ofrecen muchos cursos sobre distintos temas relacionados con la profesión. Es muy importante también, ya que no traducimos más a mano, es muy importante tener cierto conocimiento de manejo de software, porque esa es la herramienta que usan los traductores hoy. Por ejemplo, memorias de traducción, traducción automática. Estos son temas actuales en el campo de la traducción. O sea, hay que tenerse, mantenerse informados sobre lo que está ocurriendo con, con la profesión. Pues muchas gracias, señor David Rusi, por platicar con nosotros ahora y enseñarnos sobre estos cursos que están disponibles gratis en el, um, por el programa de Comet de UCAR. Uh, y ojalá ustedes um, que nos están viendo o si conocen a alguien que está interesado en um, participar en estos cursos. Um, Ahí le, le muestran este video. Vamos a tener esto grabado y va a estar um, disponible en nuestra página de la serie del Explorador. Es NCAR Explorer Series. Y muchas gracias, señor David, por, por venir y estar con nosotros ahora. Bueno, muchas gracias a ti, Lorena, y, y a todos ustedes que participaron. Pues ahí nos vemos la próxima, la próxima serie. Um, si... Ven la página de Encar Explorer Series, la serie del explorador. Ahí es donde pueden ver diferentes um, lecciones que tenemos y cuáles eventos van a venir en el futuro. Entonces nos vemos hasta la próxima a todos. Gracias, David. Adiós, muchas gracias. Adiós, gracias.